Situado a unos 800 metros en línea recta y en dirección sureste desde Galatone, Fulciñano ha representado el emblema de un modelo de vida profundamente lleno de cultura griega y bizantina. En el apogeo del casato de Fulciñano empezaron a hacerse agudas las tensiones con la cercana Galatone, quizás por diferentes orígenes étnicos, lingüísticos y culturales. Así, en el 1335, se desató una dura lucha entre las poblaciones, aunque hijas de un mismo territorio. Los galateos ganaron contra Fulciñano y la destruyeron. La arquitectura, quizás una de las mejores nunca conservadas en Salento, recuerda la de tipo castellar islámico, como los castillos de tierra de Sicilia, que sufren los influjos arquitectónicos orientales transmitidos por las cruzadas el recinto murallado de arenisca local era la particularidad de todo el conjunto ya que podía infundir en el visitador un profundo sentido de temor por su impenetrabilidad medía como 8 metros largo 75 metros en el lado más largo y 49 en el más corto el espesor no insignificante medía como 2 metros y 60 centímetros